Bueno, yo soy William, soy William Mozumbite J. soy de acá de Leticia, soy el, el médico tradicional, como curanderos, y como un llevo la costumbre como de nuestro pueblo, de nuestros abuelos, de nuestros ancianos que teníamos, nosotros llevamos una heredad, heredamos lo, los conocimientos de nuestros ancestros que nos dejaron. Entonces, yo soy una persona, yo soy uno de ellos que me quedé con eso. Tomo el ayahuasca y, mm -hmm. y, y atiendo pues, la gente, que todo el que necesita hacer la ceremonia, y yo se lo hago. Bien. Yo trabajo con la gentes encantados. Los abuelos que se murieron, pues entonces ellos como espíritus viven en este mundo todavía, pero ya son espíritus, no se les mira. Y entonces yo me conecto con ellos. Más que todo me conecto con la madre. La madre que es el agua, el aire, el fuego. Y los árboles que más nos, nos cuidan, nos rodean. Entonces ellos son más que más que todo ellos nos ayudan. Por entre medio de ellos, uno pide, a pide a ellos, y entonces ellos son que nos conectan con, con uno. Y, y entonces la ceremonia, las canciones que yo canto son directamente a, a una alabanza ex. Los cantos se consiguen entre, entre medio de las concentraciones. O sea que los abuelos que cantan, uno también le copia. Lo que canta el abuelo, y entonces eso va copiando uno. Co como uno va dietando, se abre todo el cuerpo, la mente, entonces recibe fácil. Como es, como uno ya queda purificándose. Y la purificación es donde que uno recibe todo. Si tú no te purificas, puedes que tú, si quieres aprender, vas a tomar, vas a tomar. Y si no dietas, no te purificas, no vas a saber nada. Todo el, toda la vida hay personas que toman así, quieren aprender, pero no dietan, entonces no hay nada. Toda la vida puede ser así: tomar, tomar, pero nunca vas a tener nada. ¿Ah? Entonces por, eso, por eso son las importantes las dietas para uno poder recibir. Ese, ese espíritu, para conectar más que todo, esa es la conexión lo que uno tiene, por eso cuando en la ceremonia que uno hace, por eso es que se trabaja en oscuro, se apaga la vela, porque son partes espirituales, eso le dicen, eso le dicen la ciencia oculta, porque se trabaja en oscuro, pero hacen un buen trabajo. Sí. <risa> sí, Julián. ¿Ah? Entonces ellos ellos, son un gui, ellos están nuestro guía, ellos son los que hacen los trabajos, ellos son los que le cuidan. Cuando uno está ahí, pues ellos vienen y se sientan juntos con uno. Lo que yo canto, él también canta. Y, y, y al último soy yo. <risa> uh -huh. Porque se está trabajando con ellos, ellos son los que mandan, nosotros no. Ellos son, nosotros tenemos que cumplir unas órdenes lo que ellos dan. Entonces así es, porque si lo que dicen ellos, uno no cumple, también lo pueden, lo pueden castigar a uno. Sí, lo castigan porque uno no cumple lo que ellos dicen, uno tiene que cumplir. Lo que uno da, lo que ellos dicen, haga esto, haga esto, entonces uno se cumple. Y si tú no cumples, al deber tiempo ya te, te regañan, te castigan. Porque aquí adentro está todo el mal. Él es el que pide, él es el que le exige a uno. Si, si, si ese mal sale, usted es un hombre libre, sano, tranquilo, pues vive bien. Cura la parte física y cura la parte espiritual también. Eso es lo que hace él. Él cumple con su trabajo. Si tú no vomitaste harto es porque estás bien. ¿Qué vas a votar? Él, él, él, le saca lo que está dentro, el mal. O sea que, si no estás, si usted está bien, ¿por qué le va a sacar? No tiene nada que sacar, porque estás bien. Pero si usted está mal, ahí sí tienes que votar. Amaneces todo como en Guayabala, ahorita estás mal, no. Así es cuando te dejó el mundo. Y cuando estás bien, amaneces perfecto, más contento, aliviado, despejado, livianos, ¿ah? y contento pues. Uh -huh. Uh -huh. saber, creer pues, pues en esa, en, en, cuando, cuando tú tienes las cartas ahí está trabajando la mente claro, lo que tú piensas así tienen que ser y así es entonces todo trabajo es así uh -huh. <risas> sí Julián ah, te, uh -huh. deseo, te deseo mucha suerte Julián que estés por acá y que vuelvas que siga tu trabajo, que estás Actualmente que estás trabajando, que estás pensando, tus proyectos, tus cosas, que le vaya bien, porque los el pensamiento que tú tienes es correcto, está muy bien, está en buen camino. Es camino bueno para uno caminar, saber, y pues un, algún día va a ser algún maestro. Jovencita. Ajá. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, también por esto. Muy bien. De, de corazón a corazón. De corazón a corazón, a eso.